Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos en esta hora. Vamos a dar paso a la segunda parte de la reflexión que tuvimos en el día de ayer, pero en esta ocasión le hemos puesto por tema el grado de oposición satánica. El grado de oposición satánica. Y para ello, eh, vamos a dar una vez más la lectura a Efesios capítulo 6, versículo 11, donde dice, Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El conflicto de los creyentes con la fuerza de oscuridad es llamado correctamente guerra espiritual, ya que Satanás y su sistema del mundo malvado son hostiles a todo lo que Dios hace. Por naturaleza son anti-Dios y anti-Cristo. Satanás es la antítesis de cada atributo divino. Dios es santo, Satanás es malo. Dios es amor, Satanás es el odio personificado. Dios redime a sus hijos, Satanás condena a los suyos. Jesús revela gracia y verdad, Juan 1.17. Pero Satanás no está en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque eres un mentiroso y padre de mentira, Juan 8.44. Dios da vida mientras que Satanás engendra muerte, Hebreo 2.14. Dios produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Galata 5, 22 al 23. Satanás produce inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Versos 19 al 21. Dios usa las pruebas para probar la autenticidad de tu fe y aumentar tu gozo y fortaleza espiritual. Santiago 1.3. Satanás usa la tentación en un intento de destruir tu fe y acabar con tu testimonio Dios otorga libertad de la esclavitud al pecado Mientras que Satanás quiere esclavizarte al pecado por toda la eternidad Según de Timoteo 2.26 Jesús es tu abogado, intercediendo ante el Padre por ti Primero de Juan 2.1 Satanás es tu acusador, acusándote incesantemente por las cosas que Dios ya te ha perdonado Apocalipsis 12.10 como Satanás se opone a todo lo que Dios hace, también se opondrá a los hijos de Dios. Cuando lo hagan, no te preocupes excesivamente o pienses en ello como algo injusto. Espera las pruebas, prepárate y regocíjate, porque ellas muestran que eres una amenaza para el sistema de Satanás y una ganancia para el reino de Cristo. Dios les bendiga.